Ahora comentamos algo que es eh, a, a mucho le va a doler y muchos van a sentir eh, pero vemos que el Colegio Médico Dominicano en manos de, de nada más y nada menos que el único el único eh, que ha presidido en más de dos ocasiones ese ese, ese gremio eh, Waldo Ariel Suero ante muchos retractores mucho, muchas personas que le, no le reconocen ese valor pero ha sido el único eh, gremialista presidente del colegio médico que ha conseguido algo o sea algo para la clase médica dominicana y mi hoy siento que debo de pedirle disculpa y siento que debo de decirle gracias porque yo como siempre fui un, una persona en eso soy coherente eh, que odiaba las huelgas las huelgas médicas ya que este era en detrimento no importa quién me hiciera la huelga si fuera Waldo si fuese cualquiera de cualquier eh, eh, de lo que ha pasado por ahí siempre estuve en contra porque el único perdedor en esto era el país, era la clase pobre, eran eh, los usuarios, los pacientes del sistema de salud. Y hoy, ayer, día de ayer, algo histórico, algo nunca visto en, en, el, en la historia del gremio dominicano, donde ha conseguido un aumento salarial sin tener que dejar los hospitales, sin tener... ...que abandonar la clase que nos necesita, que son los pacientes pobres... ...sin hacer daño a lo que nosotros como médicos debemos de valorar... ...que es nuestro paciente. Y al día de ayer, históricamente, este es una foto que deberíamos guardar... ...donde se ve a Eduardo Ariel Suero eh, junto al presidente de la República... ...sin, ir, sin ojos de amenaza... Sin cara de, de, de buenos amigos, sino en una conversación donde existe, eh, eh, donde el diálogo era lo principal. Siempre dije que el diálogo debería ser fructífero y no llegar un presidente que cede y un eh, eh, gremialista que cede también ante la situación del país. El Colegio Médico históricamente ha conseguido hoy, el día de ayer, un 30% de ese aumento de su salario, incentivo por antigüedad, que eso es algo que debería de, de, debió ser hace mucho tiempo, y retirar, salir, cuando ya ha cumplido, cuando ya ha entregado su vida a la salud del pueblo, irse con su último sueldo intacto. Eh, es histórico dolor a quien no dolor miren esa fotografía dolor a quien dolor tenga pero Waldo va a ser siempre el caballo de batalla del de colegio médico dominicano y un presidente, vuelvo y lo repito que lo que se vio cara a cara con él que se, que usted nunca, nunca, nunca vieron un gremialista a menos que no sea un de los que han pasado, que se le han entregado al Estado, donde eh, conocemos un, gremio, un, un presidente del colegio médico que en el pasado que Víctor si yo te pregunto quién es, tú no lo conoces porque nunca salió ni siquiera en los periódicos defendiendo el gremio, el gremio. se le dio la oportunidad por un momento histórico y sin embargo ni fu ni fa pero una nueva, nuevamente digo, el problema de las huelgas era que no había oído, no había oído en el, el, el, los gobiernos pasados. O sea, no escucharon, no hablaron, no razonaron. Aquí se habló, aquí se razonó. Aquí un presidente que escuchó, aquí un gremialista que aceptó porque sabe que es lo correcto y no, no, no sufrió el pueblo dominicano con huelgas, no sufrió el pueblo dominicano con falta de asistencia médica. ¡Felicidades a los dos! ¡Felicidades a los dos! Porque un diálogo no es, un, no es de uno solo, un diálogo es de dos personas, no un monólogo como se, habíamos visto durante toda la historia. El presidente hablando por un lado y el gremialista hablando por el otro lado. Ahora no, ahora fue diferente y miren los frutos. Así que felicidades al Colegio Médico y felicidades al presidente por tener oídos para la clase médica dominicana. Así es, en ese mismo orden, yo creo que sí que hay que felicitar tanto al presidente de la República, Luis Abinader, que recibió verdad, en Palacio, eh, en el Palacio Nacional a Waldo Ariel Suero, que todo el mundo conoce la trayectoria de un hombre aguerrido eh, como gremialista al frente del Colegio Médico Dominicano, pues hay que decir, vamos a, vamos a asumir que Waldo depuso esa actitud, en un sentido violenta, de guiar el Colegio Médico porque toda la huelga, toda la huelga eh, bueno, a gente que le cambió el apellido a Waldo Ariel, le ponía eh, eh, eh, eh, que era... Waldo Pero qué bueno que, que, vamos a vamos a decir que se dejó asesorar, que quienes los asesoran a Waldo, pues le, enten, le hicieron entender que el diálogo es lo que conduce a la tranquilidad Y, la, y, a y la el, paz, pensamiento cómo, el pensamiento evoluciona, el pensamiento evoluciona y la actitud. ¿Cómo se demostró en el día de ayer? De ahí, de esa reunión, donde ustedes ven una foto histórica, así mismo como un acuerdo histórico, que en el día de hoy... 11 y media de la mañana, más o menos, eh, se va a firmar ya de manera oficial ese acuerdo entre el Colegio Médico, representado por Waldo, y el presidente de la República, Luis Abinader. Así que, qué bueno, también nosotros pues, felicitamos esa actitud, y eso es una muestra de que con huelga no se logra absolutamente ah, nada. Ojalá sí. que otros gremios claro. eh, asuman y copien esa actitud. Vamos a dialogar, como dice Sergio, bueno, el oído del presidente, Vengan, sí, vamos no, a lo que pasa, porque sí. a quien menos les interesa, quien menos, eh, el que tal vez más preocupado esté, es el mismo gobierno de que no se den ese tipo de situaciones. Vamos a ponerlo de acuerdo y la fiesta en paz. Ahí está, qué bueno que se firmó ese acuerdo y, es y sin, sin que los médicos estén en su casa, sin salir al frente de los hospitales, eh, sin ningún tipo de problema, se llegó al acuerdo lo que querían los médicos y se va a seguir entiendo yo, eh, consiguiendo cosas con el diálogo, porque con el diálogo es que se logran las cosas, no con la huelga ni con la tiradera de piedra. Mira, eh, la presencia de aquí de Luis Rosario, el director provincial de salud, eh, donde él decía que esa, esa, esa tenacidad y esa agresividad en cuanto a los operativos en, en el tramo que resta de esta Navidad, porque las expectativas es de que de que este, este virus pues siga contagiando a muchas personas sobre todo por la responsabilidad en esta época la cantidad de personas que salen a las calles la gente cree que se va a acabar el mundo y ciertamente se puede acabar para usted que ah. está poniendo en riesgo la vida suya y la de los demás eh, sin eh, tomar en cuenta las las medidas que han sido eh, tomadas por las autoridades sanitarias así que eso que decía Luis está muy correcto. Ahora lo que yo espero es también que, nos, que esas medidas eh, se hagan cumplir a todos por igual. Y pongo el ejemplo que no se haga, por ejemplo, eh, porque esto parece por, un bueno por, por clase es. social. Si, ¿no? si nosotros comparamos, por ejemplo, la boda del, del, del, del Santo Domingo Contribut y la comparamos con la boda de Dejá Yerbabuena en San José de las Mata, entonces sí, hay una claro diferencia que. abismal. Es que en Yerbabuena, San José de las Matas 49 personas fueron apresadas porque el, protocolo, el, protocolo no, el protocolo es una es, un, es una decisión por ley que no, que no tiene división Esto entonces 49, oye, serio, 49 personas en Yerbabuena, San José de las Matas fueron sí. apresadas porque violentaron las, las, las normas establecidas en, precisamente en una boda entonces si comparamos okay. la de San José de las Matas de un campito, hierbabuena, con la que se hizo en Santo Domingo Country Club el, en, el, en, en el mismo fin de semana, entonces, hay una diferencia muy abismal, entonces, la, no, la había señal, amor. La señal era, era, son era, iguales, son iguales había las, amor en la las dos las, sí, la, las normas son iguales, para todo el mundo igual, sí, ahora, sí. que la cumplan o no, la sanción del régimen de consecuencias claro, es igual, claro. no, no es cierto, entonces, no, no, no, no, esa no es la bien. señal que ha mandado el gobierno desde que asumió el poder el pasado 16 de, de agosto, ¿verdad? Entonces, sí, claro. de que las cosas se hagan bien hechas. Entonces, a las autoridades encargadas de que las cosas, la ley se cumpla, pero que sea para todo igual. Que no haya discriminación. Que si en el más alto nivel están violando, Muy consecuencia. Mira, es Pedro, el más humilde bueno, sector de cualquier no, eh, país. No, Consecuencia. Para que la fiesta, como yo digo vaya paz, en paz y todo el mundo pues se sienta y siga sintiéndose optimista y complacido sí. con lo que hasta ahora ha venido exigiendo el gobierno yo vuelvo y, y voy a reiterar a esto a porque en, eh, a veces como hemos opinado eh, y hemos resarcido muchas cosas que se ha hecho en los últimos eh, 100 días, 120 días en este país eh, y me gusta que mi lo que yo diga no sé, no necesariamente tiene que ser la verdad, no necesariamente tiene que ser lo correcto, pero sí ha pegado a, a las normas y a mi, y a mi, a mi interioridad, a, mi, a, mi, a lo que yo pienso y lo que veo. pero si, Y como en el día de ayer le dijimos las cosas como tienen que ser a, a esa decisión y a esos ruidos que ha tenido el Estado, que ha tenido su ruido y debe eliminar esos ruidos ruidos que son fáciles de eliminar no se lleve, presidente, vuelvo y le digo de que la herencia histórica política no se lleve de, de que este eh, aportó para la campaña, se fajó en la campaña no, eh, eso no le eso no le confiere inmunidad para que eh, deteriore un gobierno tan joven, un gobierno que da, da repunte y da esperanza al pueblo dominicano y son ruidos fáciles de eliminar Elimínelo, señor presidente, porque al fin y al cabo, eh, quienes nunca oyeron al país, quienes nunca hicieron lo que hicieron, hicieron y lo que hicieron que usted sea presidente, porque no fue el pueblo, fue la mala actitud de lo que estaban que hizo que el pueblo votara en, para, a favor suyo. Usted es un presidente del pueblo, así es que y será aplaudido mientras sea así. Ahora, si cometen los errores se lo vamos a decir por aquí como debe ser igual no, yo no tengo predilección para opinar y para decir lo que pienso ni con mis convicciones, sobre todo sin exageraciones pero los ruidos que usted tiene, debe eliminarlos. los ruidos que hay son ruidos fácil no son eh, imprescindibles para que este país marche sino eh, para que ese, este país marche adelante mejor Así que resaltamos lo bueno, pero también lo malo lo decimos. No tenemos color en nuestras lenguas ni en nuestros pensamientos.